familia, eh, aquí estoy con el FTL, ¿qué tal? Eh, voy a probar el, la extensión del día 3 de abril, el avance de edición porque llevo esperándolo mucho tiempo, se ha actualizado hace un ratillo y ya he probado un poco porque empecé a grabar, pero bueno, en fin, como soy el más hábil de mi lugar, pues grabé mal el audio, así que lo que voy a hacer es hacer un new game y os enseño las cositas nuevas que nos vayamos encontrando. El plan es hacer... Una, una pequeña serie por sectores no sé si iré cortando cuando cambie de, de sector en sector o cada dos sectores depende de lo que me dé el tiempo mira eh, aquí tenéis en el menú el este si quieres o no quieres el contenido de la edición avanzada por supuesto lo queremos te que mantiene todos los, los logros que tengas de, de las naves anteriores las naves que ya has desbloqueado lo tienes todo eh, cosas Nuevas que yo veo, pues veo aquí eh, algunos logros especiales que en realidad no me paro ni a ver cuáles son. Son a ver si sí, supongo que será que si te has hecho el juego, las dificultades que sean y si has hecho la quest correspondiente, que no sé cuáles quest hay, si hay una para cada nave o no, no tengo ni idea. Y que hay aquí un layout nuevo que supongo que se librará cuando hagas esto. Supongo, no tengo ni idea. He, he, he evitado conscientemente el mirar cualquier tipo de, de reseña del juego para no, para no hacerme spoiler automático. Entonces voy a descubrirlo todo ahora. Han añadido un nivel de dificultad difícil. Por algún motivo que desconozco, les parece que es necesario que este juego sea más difícil. ¿No? Pues nada, como somos unos pussies, vamos a ponerle un nivel difícil. Que lo voy a jugar en difícil, pero... Pero vamos, que para jugar en este... Si ya si es normal era complicado, en difícil habrá que pedir dinero en la puerta de la iglesia. Porque yo no sé cómo coño vas a conseguir los aumentos, pero en fin. Y quizás lo más inmediato es la nave nueva. Está la Cruz, que no recuerdo cómo se llama el, la raza. Es de los... a ver. Es un... un Lanius. Vale, los Lanius estos son, son un puntazo. Porque lo que tienen es que en las habitaciones en las que están eh, consumen el oxígeno. O sea, los tipos no necesitan oxígeno para vivir, y encima gastan el oxígeno. Eh, esta nave tiene una cosa chula, que es eh, el chamber este, la, no me sale el nombre, eh. Clone Bay, vale, Clone Bay. Si te matan a alguien de la, de la nave y lo tienes, lo tienes con energía, te lo resucita. Mola, ¿eh? Mola, mola mucho. Te lo resucita después de un tiempo. Aquí a la derecha veis los aumentos, pues en básico tardas 12 segundos en clonar, y además, cuando pegas un salto, pues te cura. Te cura pues, 8 puntos de vida por cada salto. Y es bastante molón. Si no lo tienes activo, pues la gente es picha. Si os dais cuenta, no hay eh, zona médica en esta nave. Si os dais cuenta, hay un montón de puertas que dan al exterior. ¿Veis? Esta, esta, esta nave se puede sofocar en, en un segundo. O sea, es muy bestia. Y otra cosa nueva que tiene es eh, la estación de hacking. Esta, este cacharrico le das energía, mandas un, un, un droide a un sistema de la nave contraria y se lo fastidas durante un tiempo. Está guay porque combina con las armas, mola. Después tienes aquí un, un arma ionica, que no recuerdo qué diferencia tiene contra... Ah, que además también... Vale, vale, que también... No me di cuenta ayer. Aturde a los, a los tipos. Es decir, si disparas, no solamente... No solamente de accesión contra y deshabilitas sistemas un tiempo, sino que aturdes durante 5 segundos. Hostia, eso está de puta madre. Y este arma, la verdad es que está de puta madre, porque al principio es muy lento de disparar, 16 segundos, pero si la, si la usas 3 veces seguida, eh, pasa a 7 segundos. En cuanto te sube el de las armas, que jugué yo un poquito, o sea, yo llegué ayer al sector 2, en cuanto te sube un, tío, un poco el tío de las armas. Madre de dios, qué bestialidad, porque esto cuando era quitaba, son disparados y hace daño normal de uno, pero disparas muy rápido después, está bastante chula, y vamos, bueno, bastante chula, a lo mejor después resulta ser una mierda, pero al principio parece chula, esta solamente tiene dos layouts, no sé si hasta que no desbloquees el segundo no salen más, y el, el aumento que tiene es eh, respiradores de emergencia, que es que la peña se lleva la mitad de daño por no tener oxígeno. Y si juegas mucho en las invasiones, o sea, en los abordajes, puedes jugar mucho a, a cortar el oxígeno y no tener ni que pelear. Yo creo que esta nave, si le pones las puertas a tope y, y sofocas, no, no te preocupas de los abordajes, salvo que sean robots, claro, evidentemente. ¡Hala! Vámonos robots! Eh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, bueno, no sé, los que no conozcáis el juego, este juego va siempre así. Te cuentan una película. Aquí básicamente tienes datos. El, el objetivo es que llevas, llevas datos sobre, sobre la rebelión. Que, que hay una nave super tocha que viene y tienes que atravesar la galaxia para llevársela a, a la federación con, para que sepan cómo luchar. Y por el camino, pues vas navegando. Esto es un sector. Tienes que navegar por sectores. Son siete sectores más el final. Eh, que es una forma de decir 8 <risa> y la navegación veis es este estilo este, eh, si en vuestra versión no tenéis, no tenéis activo el, el que os muestre las rutas disponibles, hacedlo porque me tiré meses jugando sin esto activado en las opciones y siempre calculaba mal han hecho más grande el mapa este, ahora se ve más grande, todos los puntos están más, más espaciados mola, mola bastante más y vamos a ir aquí mismo Uy, eso es nuevo. Vale, llegas a una baliza que se usa poco, cerca de un pulsar. Un pulsar. El pulsar no había antes. Bueno, pues es una rebelde con la que tenemos que pelear. Continuar. Vale, tiene un droider. Nos van a disparar. ¿Y este es de protección? ¿Tú qué es lo que eres? anti -combat. Eh, Vale. Resulta que este nos tumba a la gente. Meh. Ugh, a los robos que mandemos. No podemos mandar a ahora mismo este porque no lo van a destruir vamos a cargar las armas porque no sé por qué no tengo las armas cargadas pues este combate no mola porque este nos mete uno por turno más o menos por tick. este nos mete a dos si nos da y este como tengamos escudo nos raja así que espero que la peña sepa comportarse ah otra cosa nueva que tiene es eh, algo que hacía falta en este juego por dios eh, Grabar las posiciones. Ahora mismo eh, le he dicho a, lo, a todos los pichines que tengo, a todos los personajes, que se van ahí. Si los muevo y, hacer, y hago cosas como pelear, reparar, le doy después aquí y se vuelven a su posición. No tengo que mandarlos uno a uno que era un puto coñazo. ¡Hala! Ya empezamos bien. Ahí, esquivando. Sí, señor. Pilotazo. Primer tiro. Fallo. Pa. Vaya. Bueno, no está mal. A ver qué coño... ¡Ah! Y un pulse. ¡Hostia! Que nos van a ionizar. ¡Qué disfiesta! Eso es nuevo. Ah, vamos a disparar antes de que nos ionicen. ¿Qué me ha ionizado? Hombre, los escudos. Genial. Bueno, pero a él también. Es el momento de dispararle contra sus armas. Pringao. Uf, Podría haberle disparado también al robot. Me cago. ¿Me ha dañado el escudo? Me ha dañado el escudo. Eh. Alguien que repare, hijo. coño, hola, fiesta, joder, tío, en difícil esto es una enfermedad, también tiene más suerte en el primer encuentro, eh, vale, le he parado a este, pasa que tengo ionizado, bueno, me hace falta el escudo, pero sí o oh, sí, solo me falta que me paren ahora las armas, ¿Veis cómo el tipo ha, ha, ha gastado todo el, el oxígeno de aquí? Y esta se recupera, es muy gracioso. Eh, sí, sí, ya sé que no tengo escudo, no te joden. ¡Claro que sí! ¡Claro! Vale, me está intentando convencer de que no dispare, nos peguemos. Y estoy por decirles que sí, aunque están con el de Yo creo que no. Es que es poco. poco scrap, que porque empezó yo con cero. No te daban nada al principio. Bueno, esto es que si le cojo a esta cantidad paramos de pelear. Pero yo creo que me da lugar a, a ver. Le vamos a, cos... le vamos a cascar. O nos van a cascar. Quién sabe. Porque me están tuñando de una manera muy seria. Tío, párate, te lo hice, Venga. Eh, oxígeno me la pela bastante, los motores no. Me hacen falta, vamos a gastar esto, que me han atontado ahora. Joder, tío, tonta. No, no, no, no le atontan nunca, me cago en la puta, tío. Nah. Esta va a ser la partida más corta de la historia. Uf, tendría que haber aceptado el puto... Es que no falla ni uno el hijo puta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¡Qué tunda me están dando! Vete a tomar por culo, tío. Y encima fallo los dos tiros. ¡Pero qué me estás contando! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! Bueno, os juro que ayer llegué al sector 2, petado, sin, sin daño apenas, con más armas. Claro que sí. Bueno, pues restart. Aprended, niños, cuando os digan que os ofrecen un trato, se les dice que sí. Hemos durado 10 minutos, ¿eh? 10 putos minutos. Venga, ¿tú también tienes, tienes androides? No, ¿verdad, churrita? Vale. Esto es más aceptable. Un rayo, o sea, un heavy, me da igual porque lo va a parar el escudo, y un láser. Y un beam. Mientras no disparen de manera sincronizada, somos las personas más felices del mundo. A ver, al principio no me van a matar a nadie. Acabo de desactivar la valla de clonación. Y voy a mandar a un droide de estos para que lo veáis que se lo voy a mandar... Se lo voy a mandar... A las, a las armas en principio no. Se lo voy a mandar aquí para que... Podamos apuntar bien. Mira, ¿eh? se le tira. Se engancha. Ahora mismo no está activo. Está enganchado. Si le doy el botoncito aquí. Como, como la invisibilidad y tal. Se activa. Voy a esperar a que tenga yo mis armas cargadas. Recupera escudo. Recupera escudo. Está con tu calavera. En cuanto tenga el escudo. O sea, en cuanto tenga... Vale, ahora le atontamos el control, disparamos el, el cañón de Jones al, a los escudos, deberíamos darles porque... Papá, ¿veis? Se, se le atonta la dirección, con lo cual son fáciles de dar porque no esquivan. Les atontamos los escudos y aprovechamos para dañarles las armas. Y ahora este se cargará más rápido en principio a la siguiente vez. Bueno, ahora lo disparamos sin la ayuda de los droides porque está recargándose. Aquí está recargándose. Somos unos crack. Ahora les vamos a pegar, que te digo yo, en el oxígeno. ¿Por qué? Porque soy una mala persona. Ah, también está guay porque les bloquea todos los sistemas y entre ellos las puertas. Es una putada. Los dejas encerrados. Está guay porque puedes planificar los abordajes también de otra manera. No... A la... Párate. Escudito fuera. Y arma fuera. Claro que sí. ¿Veis? Esto es un combate normal. No lo de antes. Con un puto droide antinave y con un pulsar. Con sus cojones. Por favor. Y les vamos a disparar aquí, no sé qué les dará por huir. Que van a huir por mis cojones. Están recargando el escudo. ¡Hala! Para tu casa. Joder, tío. Venga, nos dan dos misiles. Una, un droid park que lo recuperamos. Y 14 de scrap. Y aparte, el outpost que hemos... Puesto avanzado que hemos rescatado, nos da 2 de fuel, que el fuel siempre viene bien. Y 17 de scrap. Vamos ah, bueno, a robó, eh, Voy a intentar maximizar el área que recorro en principio. Veis siempre hacia atrás todo lo que pueda. Y aquí no hay nada. Este 3, este está un poco más atrás. De esta manera nos aseguramos de tener el máximo de encuentros. Este nos quiere sobornar para que no la liemos. No, no, no. Vamos a intentar ser unos héroes. ¿Qué coño? Seremos unos héroes. Vale. Este droide creo que era uno que... le Vale, Shield Overcharge. Este lo que hace es que da capa, da capa externa al, a los escudos. Le da como un escudo Zoltan, más o menos. Que yo creo que es el momento de... Aquí se lo mandamos. Tienen bombas y un láser pequeño, con lo cual creo que las armas no son un problema. Así que les voy a mandar al escudo. Ahora va a cargarlo. No sé si esto que estoy haciendo tiene sentido, la verdad. Eh, pero vamos a intentarlo. Voy a ver si el tonto. No, tendría que haber disparado antes, creo. Bueno, ha servido. Y les vamos a dar... No, las armas, porque la bomba sí puede entrar. Ya está. ¿Veis? estos son combates normales, que aunque estén en dificultad alta, se pueden ganar. Hostia. Vale, Elion... que se me estaba pasando la... Vale, ha entrado uno y vamos a dispararle aquí a estos dos. O incluso al droide, para que no... A ver, claro, para que les queda por culo. Bien, venga, pues... No veo yo tan claro que sea útil dispararle, o sea, poner el ruido en los escudos. A lo mejor cuando tengan más niveles sí, para evitar que recarguen más de un nivel. Pero ahora mismo. No, vamos a montar posibilidades para intentar escapar. ¿Veis? Ahora puedo a lo mejor hacerle esto, ahora que yo recargo rápido. Y les anulo que. que se cubran. Eh, Ion Stunner. Pues el Ion Stunner. Se lo vamos a disparar al droide y el disparo al control. Sí, para que sea fácil darles. ¿Veis? Están encendiendo el FTL. Estos que van a huir, pero como le he dado en la cabina en el motor, eh, no, no hay mucho problema en realidad. Sí, sí, claro, claro. Campeón. Cúbrete. La verdad es que esto, eso del robot que peta el escudo, en niveles más, en en niveles más altos puede ser una soberana putada, ¿eh? -charging. ¿Por qué está Charging si le estoy disparando? ¿Otra bombita? ¿A dónde? Claro que sí, a las puertas. ¿Ué? ¿Han explotado? Tendrían fuego, <ríe> no lo he visto. Pues nada, tengo 19 y esta gente tiene una tienda que sale por arte de magia, a ver... Chain Laser, que es este el que tengo. Pues esto podría molar, en vez de tener el Ion Tuner, pero cuesta 65 y esto me dan 17, lo justo. Podría comprar las dos Chain Laser, pero solo podría disparar una por ahora hasta que amplíe eh, las armas, pero puede estar guay. Backup Battery, provide un... Ah, te dan más 2 de energía durante un tiempo o más cuatro. Esto mola también. Ahora mismo no, pero podría molar. El Mind Control, esto me lo encontré ayer y es una putada. Pero mola tenerlo, <risa> no puedo comprarlo. Y el Hermes, misiles, no me gustan los misiles nada en este juego, pero bueno. Y aquí podemos, Hostia, vender más cosas. F.T.L. Charge Booster y Reverse Ion Field, me da un poco igual. Ah, me han petado el Reverse Ion Field, creo que antes era un 50, era un 15. Y claro, esto para el combate antes del Pulsar podría haber venido guay. En cualquier caso, creo que yo vender el Ion Tuner este. Y voy a pillarme el otro Chain para después. Qué coño. Si reventamos, reventamos otra vez. Eh, y voy a reparar, sí, un poco. No es que las puertas ahora mismo sean lo más útil del mundo, pero mejor no tener algo en rojo. ¿Veis? Ahora cuando reparen las puertas, si le pego aquí, deberían volver. ¿Veis? ¿eh? Oh Dios mío, qué maravilloso. Es que esto cuando tienes ocho tíos Como ocho castillos repartidos por la nave, es un coñazo. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, A ver, esto tiene un beamer. Esto. Ah, son dos beamer. Si no disparan. Hostia, pero este, ¿qué coño de robot es? Este es como tocho, ¿no? Eh. Sí, pero no me dice de qué tipo es. Eh, voy a mandar un drone a. Lo voy a mandar aquí. Porque me parece que es más peligroso este que el. no me parece, no. Es más peligroso el droide que. Que su arma. Mientras no disparen sincronizado, esto no es problema. Nada, no. O sea, es que ni sincronizado. Es que esto no me, va, no me van a dar en la vida. Salvo que la.. Que el sol. Bueno, pues haga fuego, me rompa algo, pero ya tenía que romperme mucho con el poco oxígeno que tenemos. Mira, me hace ilusión usarlo por lo menos. ¡Ah, ja! Qué tonto. Fuera. Venga, podría pues, haber saltado. Hostia, pues quema bien. ¡Hala! Aireando. tu... Ah, escudos para que le rompa! No, no es que el fuego le vaya a hacer mucho a ellos, pero bueno. ¿Veis cómo se recarga súper rápido el arma? Da gusto tener un láser doble que recarga tan rápido. ¡Hala, para tu casa! Venga. Eh, voy a pasar rápido hasta que me encuentre algo así raro y... Y saltamos. Distress. ¡Madre de Dios! La que me están dando... Madre Joder, tío Puto de interceptador Me cago en tal Coño, reventad Sí, sí, aceptamos la oferta como, vamos, como agua de mayo. ¡Coño! Pues... Vamos a repararlo todo. ¡Hostia puta! Bueno, pues voy a reparar, lo dejamos aquí y... Sigo con el siguiente viajecillo. pensaba hacer un salto de sector por lo menos, pero va a ser que no, porque ya estamos con el tiempo pasado. Nada, familia, suscribíos, comentad, todas las cosas que queráis y... Y pillaros el juego que me mola un montón. Venga, hasta luego.